Estoy escuchando un nuevo audiolibro, ya me terminé el de Tyler Tarp que era el hábito creativo. Y es super super bueno. Ahora estoy escuchando el ego es el enemigo. Y estoy cargado de eso. Hey guys! Hoy día es martes, eh, ayer lunes no grabé nada porque estuve ordenando un poco la casa porque siempre es necesario y siempre es agradable. Igual quería hoy conversarles sobre mi sistema para dejar de fumar, pero antes tengo que hacerme la colación para la pega. Estoy tratando de hacer algo con besos y estoy ya no colación, estoy comiendo. Estoy tratando de comer mejor. Me tienen que dejar de fumar ese eh, chuta es tarde. Tengo que irme a la meja. ¡Gatos! ¡Gatos! No me pesqué el Me dejé una aplicación para ir traqueando lo que estoy comiendo. Eh, ahora me acordé por qué no bajo este tipo de aplicaciones. ¿Un huevo se le hacen gramos o son dos? Nunca me quedan claras las medidas. ¿eh? A lo que animo. La técnica va a dejar de fumar, espérate, no grabe nada allí, yeah, no tengo nada editado Pues vamos a las preguntas Pregúntale a árbol viene con otras personas nuevas que no se nos habían atrevido a comentar La primera de ellas es Silvi Cutrix. Lo que tenemos en común son que ambos somos de la quinta región Pero ya no vivimos ahí Nuestros nombres tienen que ver con plantas Y somos autodesigentes Y nos ponemos metas que a veces nadie entiende Qué bueno saber que estoy diciendo es. La Valeria dice que nos parecemos en que nuestro medio de transporte es la bicicleta Que tengo una super mamá y ella también Y que los dos engordamos un poquito en estas fiestas patrias estuvo rico, ¿no? Loreto Plaza también le, le encanta comer que es de la región y también vive en Santiago y que también tiene un tema con los hábitos de hecho me recomiendo una aplicación que se llama Fabulous pero solamente está para Android así que no la puedo usar pero sabía súper bien dice que eh, cosas que tenemos en común es que ambos somos de provincia Santiago, que nos llama la atención la creación de contenido en internet y sí, ya ambos dos ahora estamos ahí. Yo recién empecé ayer, así que vamos. tan dice, eh, le gustó la frase que dije que eh, gozar sin significado es solamente abuso. Camila se dice que tenemos en común que somos lechones, que nos gusta hablar y que podemos vivir en el mundo que nosotros queramos o que nosotros queramos construir. Vanessa Rojas eh, Dice que los dos estamos gordos. Pia Fred dice que nos parecemos en el amor por la comida. Veo que hay una tendencia. Se pegaron los comentarios, pero voy a preguntarle al del futuro si quedan algunos comentarios acá. ¿Sabes? Eh? Felipe Vázquez dice que pasó por lo mismo. En un momento de su vida llegó a pesar 105 kilos y ahora está en 80. Así que es algo que tenemos en común con Felipe. Y además, Pons Pons Party Crafty habla de que tenemos en común el apego con la familia el favor a la diabetes y que no le tengo miedo al zoom no hay que tenerle miedo al zoom el zoom esto amigo eh, esos son los comentarios resagados del pasado sí, sí siempre hay un comentario resurgado. valeria también me devuelve la pregunta a mí y creo que la mayoría está aquí porque muestra mucha comida y muestra muchas salidas pero lo más importante hay muchos que tienen ganas de crear cosas algunos no están haciendo otros siempre han tenido el sueño y están acá para conversar de eso de cómo podemos dar lo mejor y un poquito más de nosotros. Creo que eso es lo que caracteriza a esta comunidad. Le pregunta, al árbol ya. Eh, sigo atrasado, así que eh, dejen llegar a la pega y les cuento mi método para dejar fumar. La técnica para dejar de fumar, eh, se los voy a decir después porque ahora vamos a juntar con Bastián y vamos a ir a farmear por timones. Yo le iba a contar mi técnica para dejar de fumar, pero me, me junté con el eh, así que estoy dejando fumar. Ok, hoy aprendimos que debería hacer el preguntar en el árbol indoors porque mucho ruido. Aprendí también que en el, en el parque de la escultura hay súper poca gente jugando Pokémon. ¡Ah, verdad! Eh, la técnica para dejar de fumar. Lo único que se va a hacer bien es procrastinar. Es súper simple, es como me dan ganas de fumar y digo, ya, en cinco minutitos más voy a fumar un cigarro. Ponía la alarma y esperaba que pasara los cinco minutos. Cuando llegaban los cinco minutos, la ponía otra vez, la ponía otra vez. Y así hasta pasar, hasta llegué al momento en que estuve todo el día sin fumar. Desde ahí empecé oficial que iba a dejar de fumar. Ese día fue un 25 de julio. Pasé todo, todo sin fumar y voy a cerrar septiembre sin fumar. Estoy en mi día 65, hoy es mi día 66. Si supero este día habré completado la meta de crear un hábito de no fumar. Y esto trae muchas cosas buenas porque crearé el hábito de no fumar. Primera vez en el blog que hago lo que digo que voy a hacer y lo cumplo. Estoy a punto de cumplirlo, en realidad. Y lo otro es que hoy día cumplimos 7 meses con 11. Así que un besito para ti, Monse. que la televisión es bacán. ¿Por qué? Porque es triste y falso.